Nos corresponde hablar de eh, BCN inclusiva, gestión de la información y Agenda 2030. Lo primero es decir que eh, se dio una coincidencia virtuosa en que la Agenda 2030 de Naciones Unidas eh, se elabora casi en paralelo con eh, el momento en que la Biblioteca del Congreso Nacional elabora su plan estratégico es decir, Naciones Unidas estaba pensando el futuro y la Biblioteca del Congreso Nacional estaba en el mismo ejercicio, un ejercicio en que participamos todos los funcionarios de la biblioteca y que arrojó eh, los lineamientos de la Biblioteca del Congreso Nacional eh, hacia el futuro. Y en esa planificación estratégica de la Biblioteca del Congreso Nacional se tomaron ciertas definiciones institucionales que son bastante claves. En primer lugar, eh, se definen eh, la Biblioteca del Congreso Nacional como una biblioteca semántica, una biblioteca parlamentaria, una biblioteca jurídica y una biblioteca inclusiva. Lo cierto es que eh, el carácter semántico, parlamentario y jurídico es bastante obvio por, por lo que es la Biblioteca del Congreso Nacional y por lo que es la, la, eh, la puesta de la Biblioteca del Congreso Nacional eh, en, en, en eh, concordancia con lo que son las nuevas tecnologías, pero aparece este elemento que eh, no es menos importante, que es la inclusividad. Y eso tiene que ver efectivamente con poner a la Biblioteca del Congreso Nacional acorde con los tiempos. Y definimos la inclusividad de la biblioteca como una biblioteca libre de barreras y accesible a todas las personas sin distinciones, arbitrarias de origen, capacidad, orientación sexual, creencias o cualquier otra singularidad que los caracterice. Eso es lo que plantea la política de calidad de la BCN. Es decir, la inclusividad para nosotros como Biblioteca del Congreso Nacional es parte integral de lo que somos como institución. Esto implica que la inclusividad está inserta en lo que es nuestra cultura organizacional. Implica... Eh, que desde eh, la infraestructura, desde el quehacer eh, del recurso humano, como en lo que respecta a los productos, planes, servicios, la biblioteca se define como inclusiva. Y esto implica también ciertas priorizaciones respecto de, eh, del público eh, al que nosotros estamos dirigidos. Nosotros decimos como biblioteca, obviamente que estamos dirigidos a todos, a, a todos los ciudadanos, eh, y a todos los habitantes, digamos, de, de, de la república, pero hay una especial preocupación desde la biblioteca eh, hacia los pueblos originarios, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, y las personas con discapacidad. También, o sea, es decir, asumimos que esas comunidades vulnerables necesitan de parte de una institución como una biblioteca eh, ...una preocupación especial en términos de que se pueda asegurar que ellos tengan acceso a la información... ...y a los productos y servicios de la biblioteca. Y que esos productos también les le, le sean favorables a ellos para una mejor comprensión... ...de la acción parlamentaria, de la legislación y del de eh, eh, acervo jurídico del país. De lo que se trata eh, finalmente es que las personas puedan tener una participación plena y efectiva en sociedad que puedan conocer sus derechos. Desde ese punto de vista, la vinculación de este plan estratégico con la Agenda 2030 apunta más bien a cómo una biblioteca se transforma efectivamente en un instrumento de transformación y de crecimiento. Y eso está plenamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es decir, Vemos a la Biblioteca del Congreso Nacional como una institución que tiene una capacidad transformadora. Eh, es una biblioteca que se inserta dentro de la realidad nacional de Chile, como una biblioteca que impulsa al Estado hacia eh, la inclusividad y que también se relaciona con otras bibliotecas digamos, y con eh, otros organismos internacionales para desde la perspectiva regional también hacer su, su aporte en este sentido. Es decir... Nosotros vemos la biblioteca, Nacional como un motor, la biblioteca del Congreso Nacional como un motor para el cambio y en ese sentido eh, hay una cultura organizacional que lo avala. Sigue Ángela con el, eh, una parte de la presentación. Buenos días. Bueno, dentro de esto que nos comentaba Lautaro, ¿verdad?, de hacer nuestra biblioteca accesible para todos, nosotros estamos desarrollando... Eh, nuestro trabajo de catálogo accesible, que en el fondo, integrar nuestro eje de inclusividad dentro del trabajo diario que desarrollamos en el Departamento de Producción y específicamente la sección de catalogación. Eh, la idea es un poco como comentaba Gloria ayer, eh, de el, el trabajo que hacemos siempre en las bibliotecas ahora está enmarcado, ¿cierto?, dentro de los ODS eh, ponerle un poco quizás esta, estas etiquetas de para dónde nosotros estamos aportando y lo que estamos apoyando. Y sin lugar a dudas, eh, el catálogo accesible está en relación con el ODS-16, eh, promoviendo las instituciones que sean más inclusivas, eh, instituciones pacíficas y, y responsables de, de todos los niveles de la ciudadanía. Y también, por supuesto, específicamente relacionado con la meta número 10, que es garantizar el acceso a la información pública. El tema del catálogo accesible, este es nuestro catálogo en línea, que está en nuestro sitio web. Nos preguntamos eh, ¿por qué, eh, cómo cumplíamos nosotros con el eje de inclusividad y con el tema de que no tener barreras para nuestros usuarios. Entonces, claro, consideramos que todos los usuarios que, que pueden ver, digamos, eh, van a leer al tiro nuestro catálogo. Sin embargo, las personas con discapacidad visual o ciegas eh, no tenían acceso a nuestro catálogo en ese momento. Eh, para llegar, digamos, a, a cómo solucionar esta situación, nos reunimos con un grupo de personas de la Biblioteca Central de Ciegos y ellos nos ayudaron bastante en qué necesitaban ellos para que nuestro catálogo fuera realmente accesible. También eh, conversamos con personas que trabajan en la Cámara de Diputados, una persona ciega que trabaja ahí. También nos dio ciertas pautas de qué incorporar eh, para hacer nuestro catálogo inclusivo. Y bueno, eh, tomamos una serie de, de medidas, digamos, de políticas internas para poder eh, acercarnos ¿cierto? a este eje ...para que no hubiera barreras en el fondo. En primer lugar, eh, la idea es que nuestro catálogo pueda ser eh, accesible a través de cualquier lector de pantalla... ...que tengan las personas, los usuarios con discapacidad visual o ciegos... ...que ellos tienen sus propios eh, software, digamos, para acceder a esta información. Entonces, pensamos que nuestro trabajo diario eh, había que hacerlo más simple... En primer lugar, eh, la tabla de contenidos que está desplegada ahí. Quisimos, como digo, simplificar, entonces poner los capítulos principales. Porque el lector de pantalla va, va a leer eso. Y también el otro cambio es el, la numeración de los capítulos, que a veces aparece eh, con números romanos. Cambiarla por números arábicos, como está ahí. ¿Por qué? Porque a veces el lector de pantalla, el... Por ejemplo, el capítulo 1, si está con un número romano minúscula, lo, lo puede leer como capítulo I. Y el capítulo 2 lo puede leer como capítulo II. Y así sucesivamente. Entonces, por eso, digamos, generamos este cambio para facilitar el acceso. Eh, bueno, otro tema también fue la descripción, la descripción física del libro. Aparte de poner la cantidad de páginas también decidimos poner las tres dimensiones del libro. O sea, la persona va a escuchar eh, estas características del libro y, se puede, y puede saber que es un libro pequeño, que es un libro más grueso, que es un libro pesado. Sí. Eh, bueno, otro tema eh, fue también el desarrollo de las abreviaturas. Que esto está ligado con las normas de catalogación, con las nuevas normas, eh, recursos de descripción y acceso, RDA, eh, que propicia todo este desarrollo de las abreviaturas, lo que también nos facilita el acceso cuando un lector de pantalla pasa por este texto. Entonces ya no va a leer 428 P, sino que va a leer 428 páginas. Ya no va a leer Il Col, sino que va a leer ilustraciones en color. Eh, bueno, este, este tema también con las nuevas normas de, de catalogación de RDA, también esta norma busca ser accesible e internacional. Por lo tanto, también estamos un poco trabajando con eh, eh, estándares propiamente bibliotecarios, pero llevándolo a lo accesible y al tema de la inclusividad. Gracias. Bueno, eh, en esta misma línea... Vamos a hablar acerca de dos productos que, eh, del eh, Departamento de Servicios Legislativos documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional eh, que apuntan en esta línea. ¿no? Uno es la guía de formación cívica eh, que fue reeditada el año 2016. ¿De qué se trata esto? Es, eh, es un convenio de la Biblioteca del Congreso Nacional con el Senado, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para colaborar en el actual proceso constituyente. Existía una guía de formación cívica que estaba en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero no estaban actualizados sus contenidos. El trabajo que se hizo fue de actualización, eh, creció también esta guía con nuevos contenidos, y esa guía se ha puesto a disposición de la comunidad en general, y también de los, de los colegios establecimientos educacionales. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Incentivar a la reflexión, y facilitar una mejor comprensión de la realidad social, fortalecer las habilidades que permitan participar más activamente en la vida cívica, así como promover normas y valores tales como la pluralidad, la diversidad y la participación, considerados elementos claves de la convivencia democrática en la vida moderna. Eh, esto se, se vincula finalmente al eh, objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número 4, eh, que es de la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje. La Biblioteca del Congreso Nacional eh, se pone como objetivo con esta guía, que se pone disponible en formato eh, papel y en formato digital, ser una contribución efectiva a la educación eh, de, de la comunidad y ser un aporte fundamental también al proceso constituyente, porque... Ocurre que eh, cuando se hace la definición estratégica también de la, de, de la Biblioteca del Congreso Nacional, eh, se da el vamos también al proceso constituyente, que es un proceso participativo en que se busca que en definitiva la comunidad nacional se dé un nuevo texto constitucional. Eh, entonces coincidió esto con eh, nuestras definiciones estratégicas y eh, en eso la guía de formación cívica ha sido un elemento eh, importante para nosotros. Otro eh, producto, producto permanente que nosotros tenemos como Biblioteca del Congreso Nacional desde el año 2008 es eh, la, el programa Ley Fácil, que es un programa que gestionamos desde la sección de difusión de contenidos eh, legislativos de la biblioteca. Este programa, eh, que está disponible en página web... Eh, eh, consta de numerosos elementos, eh, fichas básicas con información sobre las leyes radioteatros en que se explica medio de una, por medio de una situación X digamos un diálogo entre personas, eh, una determinada ley o un determinado contenido legal eh, tenemos eh, la guía también, las guías eh, legales en lengua de señas y audios eh, disponibles en una plataforma especial para eh, personas eh, ciegas Actualmente, el programa Ley Fácil cuenta con eh, 230 guías en preguntas frecuentes, 204 audios, eh, 216 folletos. Estos folletos no están disponibles en la web, sino que son folletos que están disponibles para los parlamentarios, que ellos pueden distribuir en su región, incluso le, les pueden poner una foto de ellos, y ellos distribuyen en su región acerca de la labor que realiza el Parlamento. Estos contenidos son básicamente respecto de leyes específicas, por ejemplo, ley de tránsito, eh, bono, bono eh, para, para la mujer, etc. Eh, o también temáticas eh, específicas que están contenidas en más de alguna ley. Eh, las fichas básicas replican el contenido de la guía, pero en un formato más pequeño que se puede imprimir. Están las dramatizaciones de leyes a través de los radioteatros, eh, están los textos y, y, y fichas disponibles en lenguas originarias también, eh, que obviamente la cantidad ahí es menor porque es un trabajo mucho más complejo, digamos, realizar esa, esa, esa, esa traducción de, de, del contenido a, a las lenguas originales. Estamos trabajando con Mapudungún, Aymara, Quechua y Rapanui. Eh, y las guías en lengua de señas que tenemos actualmente 133. Esto se vincula con el objetivo de la educación inclusiva, equitativa y de calidad, el, el, el objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y particularmente se vincula eh, al 16.1, que es asegurar el acceso público a la información que, eh, como veíamos ayer, es un logro de, de IFLA, es decir, que se, se ponga énfasis en, eh, en algo, en que las bibliotecas tienen un rol fundamental. Eh, en eso, la Biblioteca del Congreso Nacional, eh, incluso a, antes de eh, los Objetivos 2030, ya estaba trabajando eh, en este tema, por lo tanto, se vincula perfectamente con lo que es la, la, la, los Objetivos de Naciones Unidas. Y lo último, hablamos, hablábamos hace un rato del tema de, de promover, eh, la gente de la Biblioteca Nacional nos decía, promuevan lo que estamos haciendo, bueno, nosotros queríamos pedirle lo mismo, promuevan que las leyes están disponibles en la página de la ABCN, eh, eh, la, la mayoría de las leyes de la República, eh, que se usan, que se usan diariamente, y en ley fácil está la ley explicada, digamos, con, eh, con, con peras y manzanitas, para que la pueda entender cualquiera. Eso, muchas gracias.